Buenos días Venezuela, buenos días compatriotas, hoy estamos desde el Estado Bolívar, desde el Colegio Las Nieves en Ciudad Bolívar, un saludo a toda Venezuela, es domingo 30 de enero del 2000, a través del circuito Radio Nacional de Venezuela, damos inicio al programa número 28 de lo presidente, el espacio pionero de la radiodifusión mundial, donde un jefe de Estado, además de analizar los importantes temas del momento, también interactúa de forma directa con el pueblo, esta es la primera vez que lo hacemos desde el Estado Bolívar, y hay una razón de peso, ...que lo justifica. Hoy clausura la Asamblea Nacional Constituyente. Miguel. Sí, muy buenos días. A partir de este momento a los presidentes lo retransmiten 44 emisoras a nivel nacional... ...y de ellas 22 son del Estado Bolívar. Además, lógicamente, del circuito de RNB que lo conforman las antenas popular, informativa... ...el Canal Clásico, la Antena Internacional y RNB Vargas 88.5... Eh, en este programa número 28 de hoy, domingo 30 de enero, nos acompañan en los estudios que hemos montado acá en el colegio Nuestra Señora de las Nieves, en Ciudad Bolívar, distinguidos miembros del Gabinete Ejecutivo, acompañados también por el presidente de y el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Así que, y ahora con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Gustoso en saludarle, señor presidente, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días. Juan, Hugo, Juan? ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos. Teresita y todo el equipo aquí en Ciudad Bolívar Los caraquistas están de fiesta hoy <risa> Aleluya Los caraquistas están de fiesta, vale Bueno, vamos a felicitar a las águilas del Zulia Los leones del Zulia <risa> No empabes ese equipo, vale Un saludo pues a todos, todos los, los fanáticos, los peloteros y el equipo campeón de la temporada Que es la última, fue la última temporada del siglo XX y la primera al mismo tiempo ...del siglo XXI. Bueno, y ahí hasta el final... ...combatiendo como... ...como los buenos deportistas. Así que felicitaciones a todos... ...y a todos nos veremos la próxima temporada de nuevo. Que siga el béisbol, que siga la pelota... ...que siga la vida, que siga el trabajo... ...que siga la revolución bolivariana. Bueno, aquí andamos... ...amigos del Estado Bolívar, buenos días a todos... ...a estos miles y miles de hombres, mujeres... ...y niños que viven acá... ...en este territorio en esta tierra que tiene tanta importancia y siempre la ha tenido para toda Venezuela. Tiene tanta tradición esta tierra, tiene tanta historia, tiene tanta leyenda incluso, tiene tanto potencial además eh, para jugar un rol cada día más importante en la vida nacional, en el futuro nacional. Guayana, esta tierra, Guayana, siempre Guayana esta tierra del Orinoco. Saludos a todos y nuestros mejores deseos porque el pueblo de Guayana, el pueblo del Estado Bolívar, siga día tras día buscando, consiguiendo, construyendo, palmo a palmo, paso a paso, su propio camino. Ahora cuando estamos comenzando esta revolución bolivariana. Venimos recorriendo caminos. Hemos llegado a Ciudad Bolívar hace unos minutos apenas un grupo de ministros y de altos funcionarios del gobierno nacional está con nosotros por acá, por ejemplo, aquí en el estudio tenemos al ministro de Hacienda, de Finanzas, perdón, el ministro de Finanzas, por ejemplo. Anoche por allá en las costas del Orinoco estaba apareciendo toda una manada de chigüires. El ministro José Rojas, nunca había visto unos chigüires tan cerca, José Rojas contándolo los chihuiles. ...sí, chihuiles y báquiros... ...¿qué más viste José? ...un picure... ...que apareció por una reunión que teníamos... ...analizando el programa económico a casi... A, ...eran como las 8, 9 de la noche... ...y apareció un picure... ...en mitad de la mesa de discusión... ...José Rojas, el Ministro de Finanzas... ...está Jorge Giordani... ...el Ministro de Planificación y Desarrollo... ...está con nosotros también José Luis Pacheco... ...el viceministro de Infraestructura el presidente de la CBG pues es nuestro anfitrión Clemente Joto, gracias Clemente por eh, la manera tan especial como siempre nos atiendes y, y cómo aportas al equipo está el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Chavaldini, eh, un poco atareado pues en las últimas horas como siempre, el presidente del Fondo Único Social, allá está el comandante William Fariña y todo su equipo que no lo deja para nada para, para... aquí está el capitán Carreño Carreño, y la legión de trabajadores sociales que carga, por aquí tengo a mi flanco derecho al ministro eh, de producción y comercio Juan de Jesús Juntilla, al ministro de salud y desarrollo social quien fue objeto de una reflexión jordanina me refiero de Jorge Jordani, a eso de las 4 de la mañana, me estaban contando ahora en el avión que estaban haciendo reflexiones sobre la medicina social ¿no? y sobre la planificación social y la y el valor de la ingeniería y de la medicina. Tenía una discusión clemente a las 4 de la mañana. La ingeniería, la medicina. Y cómo esas ciencias sirven y deben servir cada día más al desarrollo del hombre. Y es que todas las ciencias deben estar siempre al servicio del desarrollo del hombre. No siempre ha sido así. Pero sí tiene que ser. Ese es el deber ser. Y en ese camino andamos. A mi mano izquierda aquí está siempre. Presente y trabajando allí en la planificación de este programa El Ministro de Secretaría, el General Francisco Rangel Gómez Todos aquí, bienvenido el Jefe de la Casa Militar, Rafael Martínez Morales El Comandante de la Guarnición, General Cericia Bueno, y todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela Teresita y el Chino que siempre está ahí El Chino siempre ahí Bueno, aquí estamos, les decía que venimos recorriendo caminos Ayer estábamos en Punta de Mata Primero en Maturín, luego fuimos a Punta de Mata, eh, una población que tiene un, también un gran potencial allí en el estado Monagas, eh, donde entregamos unas viviendas, un primer pequeño lote de viviendas para los dignificados. Unas viviendas que hemos apurado, unas viviendas que estaban pendientes desde el año pasado, algunas desde el año antepasado, eh, y es un primer aporte dentro de ese esfuerzo que seguiremos eh, ...impulsando para dignificar a los damnificados. Ya hay un grupo de familias allí que estaban primero allá en Vargas... Eh, ...luchando contra la muerte, contra el tremedal... Eh, ...bueno, salvaron su vida... ...los evacuamos al Poliedro de Caracas, al Fuerte Tiuna... ...y luego hacia el comando de la guarnición de Maturín... ...ese es el flujo, esa es la... la el movimiento que han tenido casi 100.000 personas damnificadas. Allí en Maturín estaban, todavía hay un grupo grande en el comando de la guarnición, en la circunscripción militar, en una zona o área deportiva, pero ya hemos comenzado, pero poco a poco, por supuesto, aquí no hay milagros posibles, a entregar esos lotes de vivienda y seguiremos entregando viviendas. Hoy aquí eh, se van a entregar unos refugios, me explicaba el general Cericia, estamos haciendo refugios que son temporales. Unos refugios hechos rápidamente, porque yo prefiero que la gente viva en esos refugios, pero unos refugios que son dignos, pero provisionales. Mientras hacemos las viviendas definitivas, refugios, cuarteles, instalaciones, etcétera es mejor que vivan allí por unos meses... ...antes que dejar a nuestros compatriotas en las quebradas... ...a la orilla de las barrancas que se vienen abajo con las lluvias... ...dejarlos deambulando por las calles... ...abandonarlos como muchos gobiernos anteriores abandonaron... ...no, cada persona... ...de los que ha sufrido el impacto de esta tragedia... ...tiene y tendrá la atención del Estado... ...incluso le estamos dando un crédito... ...esas casas no van a pagar ni un centavo durante un año... ...luego, después de un año pues se hará un contrato de venta donde pagarán cómodas cuotas a lo largo de 20 años y donde el Estado va a subsidiar, según la ley de política habitacional, un 80% del costo de la vivienda. O sea, condiciones de verdad bastante, bastante ventajosas para nuestros compatriotas que están en tantas dificultades. Además, les damos ...entre viviendas muy modestas pero, pero decentes, eh, equipadas, con un crédito a través del Fondo Único Social que dirige William Fariña es decir, una cama matrimonial, unas camas literas para los niños, un juego de pantry, una neverita, una cocinita acá eh, que me faltó un televisorcito, bueno, para que la familia vaya otra vez reintegrándose, pero eso no pagarán tampoco nada actualmente, van a pagar a, a partir de los primeros seis meses, y también muchas facilidades, muchas eh, comodidades, porque es un derecho de la gente vivir con dignidad y el Estado está en la obligación, ...de aportar soluciones, por supuesto, hasta donde podamos. Así que fuimos a Punto de Mata, pero además de eso estamos haciendo una evaluación sobre el mapa... ...cargamos en el helicóptero un mapa desplegado, mirando hacia abajo las sabana, los ríos... ...mirando eh, la vegetación, haciendo trabajo de campo. Ayer, por ejemplo, el, el ministro de producción y comercio, experto en agricultura... ...estaba preguntando por allá y averiguando cuáles son los rubros que históricamente se han dado cerca de Punta de Mata, porque no solo es el petróleo de lo que vamos a vivir, no, hay que impulsar la agricultura, la ganadería, la pequeña empresa, el turismo, la infraestructura, es un proyecto integral de desarrollo, igual si después a Oritupano, Oritupano es una población muy pequeña que está exactamente sobre el límite entre Monagas y y a la ribera del río que lleva ese mismo nombre Oritupano. Allí hay un campo petrolero y, y allí hay un punto eh, que fue fueron, fueron instalaciones petroleras, luego funcionó ahí una cárcel, eh, pero tipo liceo, donde hay apenas seis penados. Eso lo vamos a transformar en una población. Hay un proyecto para poblar toda esta zona de Oritupano y hacer un polo de desarrollo y, e impulsar también actividades productivas de diversos géneros, construir viviendas, pero viviendas donde la gente vaya. También a tener terreno para trabajar, para sembrar, para criar, para, para escuelas, hospitales, son soluciones integrales lo que estamos buscando. Ya nació el proyecto Oritupano, eso nació ayer allá al norte del Orinoco, muy cerca del Orinoco, por cierto, muy cerca de la reserva eh, que ayer sobrevolamos también. Estos 600.000 hectáreas de reserva de pino allá en Uberito, una inmensa riqueza y que vamos por supuesto a extender, a ampliar. De Oritupano nos vinimos muy contentos porque vemos que hermosa Venezuela, que grande Venezuela, qué potencial tan inmenso tenemos los venezolanos, sin duda alguna que Venezuela será grande de nuevo. ya lo explicaremos cada día con más detalle, en eso andamos, no vamos a encerrarnos en el palacio, ni los ministros están encerrados allá en sus oficinas, no, andamos en equipo de combate, como una fuerza de tarea, como es que se dice en inglés, esto van, tu cabra inglés, task force, sorry, lo force, task force, sabes que Hugo en inglés, que asignada una fuerza de tarea para vivir en el terreno y para que los ministros y los equipos de multidisciplinarios, de ingenieros, médicos, eh, de expertos en agricultura, en turismo, etcétera, vivan sobre el terreno porque nunca es lo mismo tener un mapa en una oficina con aire acondicionado allá en la torre de no sé qué, de parque central, bien alto, eh, con ciertas comodidades, o en el palacio de Miraflores, que aire a venir aquí a meterse en el terreno, hay que caminar, hay que, el terreno, yo lo aprendí hace muchos años, la ciencia militar lo indica y la ciencia de la vida, el terreno manda, el terreno, su configuración, los ríos, las lagunas, la vegetación y el hombre por supuesto en, eh, en esa eh, interacción vital, el hombre y la tierra, el ser humano con la naturaleza, esa... Ese binomio, ese binomio del desarrollo humano, el desarrollo integral, los proyectos sustentables. Bueno, así que, como les dije, andamos recorriendo sí, caminos y decidimos pararnos aquí, en Ciudad Bolívar hoy, no solo para saludarles, no solo por hacer el programa, porque estamos aquí, hoy, en algo presidente, ustedes lo saben, solo lo voy a ratificar, la importancia que tiene este día. 30 de enero quedará inscrito desde Guayana, desde Ciudad Bolívar, desde Angostura, esta vieja angostura quedará de nuevo una página más para nuestra historia. Hoy la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente se despide de nuestra historia. ¿Quién sabe si volverá algún día? Es posible que dentro de 200 de años vuelva otra Asamblea Constituyente de Venezuela. Pero esto no ocurre ni siquiera todos los signos. Una verdadera y soberana Asamblea Constituyente que en menos de un año, en menos de un año abrió el camino a nombre del pueblo y apoyada por el pueblo para las transformaciones que estaban diferidas, que estaban acumuladas y retardadas desde hace por lo menos 20 años. Desde hace más de 20 años aquí se comenzó a hablar de cambios, de reforma del Estado, de no sé qué más, de reforma del Ejecutivo, de reforma del sistema político, pero nunca hubo voluntad política. Bastó que se hiciera presente la revolución pacífica, producto del triunfo electoral del 6 de diciembre, para que, en menos de un año, saquen ustedes la cuenta, el 2 de febrero se cumplirá un año de gobierno y un año de haber firmado esta mano surda que tengo aquí, un decreto convocando a la Asamblea a referéndum al pueblo. Primer referéndum de nuestra historia. Como lo ofrecimos en la campaña electoral, Luego el referéndum del 25 de abril, luego el, las elecciones del 25 de julio, donde el país eligió una asamblea soberanísima, luego la instalación de la asamblea el 3 de agosto del año 99, todo eso en un año, luego el 15 de diciembre la aprobación por una inmensa mayoría de votantes de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy, 30 de enero, se despide, cesa sus funciones, la Asamblea Nacional Constituyente. Pudiéramos decirle a la Asamblea que vino, vio y venció. Un gran triunfo, un gran ejemplo para el mundo entero. Con todo el corazón, con todo el alma y a nombre de millones de venezolanos. Y especialmente los que no han nacido, los que vienen, los chiquitos que andan por ahí. A nombre de ellos, que aún no saben, pero sabrán que no han nacido, que aún no han nacido, pero nacerán, y se enterarán cuando estudien la historia, y cuando nosotros, sus abuelos, le echemos los cuentos, y cuando sus tatarabuelos le echen los cuentos, sabrán lo que fue, en Venezuela, 1999 y 2000. año del inicio de una gran revolución, una revolución democrática y pacífica, y lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Deseado, presidente, una vez más, nuestro agradecimiento y el reconocimiento eterno a la Asamblea Nacional Constituyente que fue capaz, en apenas cuatro meses, de recoger tantas ideas, tantas propuestas, de solucionar tantos problemas políticos, de manejar con buen tino, con buen tacto, con buen pulso, sin echar marcha atrás, pero oyendo a todos, con democracia, pero con firmeza, este problema político del cual hemos salido. Quedó atrás la Cuarta República, y ya nació la Quinta República. Y hay que hacer... hay que hacer... hay que recordar, precisamente desde Guayana, a Venezuela, a todos nuestros hermanos de América Latina y del Caribe, que fue aquí, precisamente, en esta ciudad de Angostura, donde Bolívar, nuestro padre libertador, Hace 180 años, 11 meses y 15 días, instaló el Congreso de Angostura, del cual nació la Tercera República, que no tuvo larga vida, apenas tuvo pocos años de vida. Murió con Bolívar allá en 1830. Ahora está en de nuevo el sueño bolivariano aquí. Suárez es una persona que estuvo comprometida, yo leí el, el libro y estuve pues informada, estuvo comprometida con el 4 de febrero con todos los venezolanos y de verdad me parece muy buena la, la elección pues, porque nosotros aquí nos sentimos muy mal, necesitamos una persona que verdaderamente esté comprometida con el proyecto país, con ese proyecto que usted tiene que es el proyecto de todos nosotros los venezolanos Bueno Maigualida, me parece muy interesante tu participación, yo haría en primer lugar, yo me siento muy feliz de que ya el país, después de salir de la tragedia dolorosa que seguimos, por supuesto, manejando y seguiremos solucionando tanto problemas que será para varios años esta tragedia de Vargas, la más grande de nuestra historia, que es una tragedia nacional. Pero ya el país está entrando en calor, se cayó una taza, eso es felicidad y se botó el café del chino. Bueno, eh, el país, Maguali, está entrando ya en el calor político de nuevo porque en la constitución apenas se aprobó eso una constitución allí está previsto un nuevo sistema político es necesario relegitimar los poderes al marco de esta nueva constitución yo soy un presidente pero elegido con las normas de la moribunda sin duda pero normas al fin en el marco de, de, de una república que se estaba muriendo y, y allá, además lo dijimos así es una moribunda república pero Igual pasa con los gobernadores, igual pasa con los alcaldes, la asamblea nacional hay que elegirla y todo indica, esa decisión por supuesto no me corresponde a mí, le corresponde al poder electoral tomarla pero todo indica que vamos a hacer esas elecciones por ahí entre los meses de mayo, junio están ahí discutiendo las razones de tiempo, las razones técnicas, etcétera. Eso es absolutamente necesario y es positivo, tenemos que hacer las elecciones yo incluso someto mi mandato al veredicto popular si el pueblo dijese mañana o pasado, en mayo en las elecciones que ya Chávez gobernó, que tiene que irse, yo me voy pero eso lo decide el pueblo ahora también hay que elegir gobernadores, relegitimarlos o cambiarlos eso lo decidirá el pueblo, gobernadores y alcaldes entonces yo hago un llamado a todo el pueblo del estado Bolívar a que abran los ojos, a que eleven su nivel de conciencia política, a que se pongan a la altura de la revolución, a que se pongan a la altura organizados la sociedad civil organizada, no solo los partidos, se requiere de la participación de todos, las juventudes, los estudiantes, los empresarios, los microempresarios, los agricultores, los mineros, todos los trabajadores, la clase obrera, los maestros, los profesionales, vamos todos a organizarnos y que y ustedes toman la decisión que se elija un buen gobernador o gobernadora, yo no sé quién va a ser estamos en la fase de los precandidatos y los partidos van lanzando nombres bueno, ahí están, que la hacen 100 nombres pero es el pueblo el que tiene que escoger bien es el pueblo del Estado Bolívar el que tiene que elegir su gobernador yo... Eh que estoy además en un movimiento político que se llama Movimiento Quinta República, por supuesto, soy presidente de ese movimiento, yo contribuí a crearlo, eh, y hay un comando táctico nacional, aún no hay candidatos oficiales del Movimiento Quinta República a las gobernaciones ni a alcaldías, es, es un proceso de selección. Hay una lista de nombres, hay propuestas, y eso hay que llevarlo, bueno, con altura, eso sí... Yo sé que aquí en Bolívar, como en todo el país, eso es muy bueno, que haya varios candidatos del mismo movimiento pero y de otros partidos del polo patriótico. Que salga a la palestra, que exponga sus ideas, que lo elijan eh, las comunidades o los movimientos con los procedimientos establecidos en los estatutos, que todos se sometan a esa decisión y vamos a trabajar porque lo más importante no es un hombre o una mujer, lo importante es como tú decías más igualidad, un proyecto que haya compromiso con un proyecto de transformación, con el proyecto revolucionario ciertamente yo sé y por aquí me llegó la edición de un diario de acá del Estado Bolívar eh, que dice que sacó esta edición el bolivarense, se llama eh, dedicada a nuestra visita ...y especialmente para decir o expresar los grandes males... ...dicen que hay una anarquía, que no tiene cuerpo de bomberos... ...que la policía del Estado ha sido muy cuestionada... ...que Guayana no sé qué cosa... ...que las inversiones, que las invasiones... ...bueno, eh, etcétera... ...la problemática en Bolívar es grave... ...pero igual es en toda Venezuela... ...porque yo recuerdo que apenas... ...estamos comenzando el proceso revolucionario... ...hemos avanzado en una parte... Pero ahora tenemos que avanzar en la reactivación del empleo, de la economía, la seguridad social, la seguridad pública, las viviendas. Es la parte estructural socioeconómica. Así que, Maigualida, gracias por tu comentario. Eh, ya dirán eh, los movimientos de Quinta República y los partidos diversos cuáles son sus candidatos. El pueblo del Estado Bolívar, oiga, vea, analice. Y el pueblo del Estado Bolívar decidirá cuál debe ser su próximo gobernador. Yo le deseo mucha suerte a todos, el capitán Rojas Suárez lo conozco mucho por supuesto, eh, estuvo con nosotros durante varios años en la Fuerza Armada, luego el 4 de febrero en prisión, eh, salió, ayer le saludé, entiendo que es uno de los precandidatos, pero yo no puedo decir, porque no lo es, no puedo decir que sea el candidato oficial eh, del movimiento Quinta República. Ya el movimiento informará después del proceso cuál es su candidato oficial y por supuesto que yo apoyaré el candidato oficial del movimiento Quinta República eh, y la agrupación del Polo Patriótico. El proceso se lleve con altura, que se escoja de la mejor manera el candidato o la candidata y que el pueblo del Estado de Bolívar sea el que tome la decisión para avanzar y para elevar el grado de gobernabilidad y la eh, interacción entre el gobierno nacional y el gobierno regional, para impulsar el proyecto de desarrollo este año, a partir de este año, en todo el Estado Bolívar y en toda Venezuela. Bien, ahora hacemos contacto con el Estado de Agua, concretamente en la ciudad de Maracay. Y desde allá nos llama la señora Isabel Pereira. Buenos días, señora Pereira. El presidente le escucha. Buenos días, señor presidente. Aló. ¿Aló? Aló, hay un ruido, Isabel. No tengo radio. Ah, Isabel, el radio de Isabel parece que tiene mucho mucho volumen. ¿Cómo es que llaman ese fenómeno? No, feedback, feedback. les habla bien inglés, pero ella dice que sea? no tiene radio, Como retorno, no, es que hablé que un llaman, poquito ¿no? más alto. Eh? Ajá. Aló. Isabel, no te oímos. Creo que se cayó la llamada de Isabel, a ver. Del estado de Aragua estaba llamando. Maracay, ahí estaremos pronto esta semana. A ver, sí, se cayó. Bueno, de todas maneras, tenemos muchas más llamadas. Por aquí hay una comunicación de la señora Eufania Pérez de Quijada, quien le entrega esta comunicación, y para los oyentes que no nos están viendo, por supuesto, una estampita. De el ángel San Gabriel matando A la clase política Aquí sale el ¿Sí? demonio sí, ¿Cómo sabes tú que es la... ah, porque es el Miguel, San Miguel, Miguel, Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, Juan dice ¿Tú como que, que no lleva... sabes mucho de esto? Eh, eh, no eh, no eh, sé, ah, la etnografía eh, cristiana, eh, estoy eh, medio eh, perdido ¿Y esto lo mandó quién, Juan? La señora Eufania Pérez Y le dice que bueno, que lo llegue siempre con usted Para que lo proteja de los demonios Lo y llevaremos, le, si gracias, le una muchas gracias Aquí también la señora dice que tiene una hija Julia Verónica Quijada, quien está estudiando contaduría en la UCB y bueno, le pide una ayuda para que su hija pueda continuar los estudios. Se la dejo al general. bueno déjamela y vamos a, vamos a ver qué un saludo hacer. a la señora Eufemia Pérez Bien. y gracias por el obsequio y vamos a tratar de ayudar. Y este en la línea año, por cierto sí. hay llamadas, sí, hay llamadas. Adelante. Bueno, adelante. haga su comentario, presidente. No, adelante, adelante. adelante. Después Carlos a... Guillén, el compatriota Carlos Guillén desde Caracas, Montalbán, Carlos, te escucha el presidente. Se cayó se cayó, está, tenemos problemas, parece, con la comunicación. Ya lo vamos a reparar mientras el presidente hace su segundo comentario. Bueno, fíjate, tenemos... Yo voy a hacer el comentario dado que hay una solicitud de, de ingreso. Eh, esta señora nos pide ayuda para que su hija, creo, ingrese sí. a la universidad. Continúe eh, los estudios. Una beca, bueno, ayuda, etcétera. Ese es un problema de los más graves que tiene el país. Antenoche estuvimos evaluándolo allá en Palacio con el ministro de Educación, el doctor Navarro, y los viceministros y Educación. Y recuerdo que este año uno de los planes de corto plazo, la revolución educativa, sigue en marcha. En menos de un año hemos logrado buenos pasos, modestos pero buenos pasos, en la dirección indicada, la dirección correcta, eso es lo importante. Como decía el general Torrijos, no importa que uno avance un milímetro, pero siempre y cuando sea en la dirección correcta, mirando el largo plazo, mirando el camino largo, decía él, en vez de andar por ahí corriendo como un loco, sin, sin rumbo, sin sentido. No, nosotros vamos a avanzar poco a poco, pero en el camino correcto, en la dirección correcta. Bueno, en educación se ha avanzado, modestamente, pero en la dirección correcta. Y este año seguiremos avanzando. Una de las cosas que me decía Navarro, el ministro, es que vamos y ya el plan está listo, los recursos y, y ya buscaremos cómo completarlos porque casi nunca alcanzan los recursos, hay que administrarlos mejor, estamos administrando mejor vamos a ampliar el cupo para las universidades en un porcentaje que aún estamos definiendo y yo anunciaré pronto al país, igualmente vamos a ampliar el cupo de una manera bastante significativa para los muchachos en los colegios eh, universitarios, en eh, los institutos tecnológicos universitarios. Es eh, allí que, eh, allí va a haber un importante incremento. Vamos a tratar de eh, incorporar a la educación superior, no solo universidades, muchachos, recuerden que no solo son las universidades. En ningún país del mundo, todos los muchachos que salen de educación secundaria van a universidades, no. Pues hay también los institutos superiores, colegios universitarios, ¿cómo se llama? Tecnológicos. Tecnológicos. Escuelas técnicas. Sí, entonces eh, las escuelas técnicas, eh, carreras ya, eh, cursos de profesionalización, pues. Lo importante es que cada joven continúe sus estudios de educación técnica, educación superior. Este año, es posible que este año absorbamos hasta un 80% de la... ¿cómo se llama? La demanda acumulada porque todos los años sale un grupo de muchachos de bachillerato y queda un importante eh, porcentaje sin cupo, este año vamos a hacer un inmenso esfuerzo ampliando universidades ampliando eh, facultades eh, creando tecnológicos ampliando institutos universitarios aquí por ejemplo en Guayana existe un proyecto que es eh, muy loable y yo invito al pueblo de Guayana y sobre todo a los están, analicen y pido su apoyo para este proyecto es un proyecto revolucionario para avanzar en el nivel educativo la Universidad Guayana no se trata de eliminar las universidades y de crear una sola no, no, es una visión, ya lo explicaremos con más detalle muy pronto pero es un proyecto para colocar a Guayana, regiones donde el sistema de educación universitario sea el más óptimo, incluso en toda la América Latina. ¿ah? Y yo estaré muy pendiente, Universidad la Universidad del Orinoco. De Orinoco, Universidad del Orinoco, es un proyecto de integración, de optimización. Yo estaré muy pendiente y vamos a apoyar ese proyecto y vamos a buscar los recursos, no solo a nivel nacional, sino también los recursos a nivel internacional. Estamos haciendo contactos porque queremos que en Guayana funcione un prototipo de lo que es una verdadera universidad, una tema de educación superior en función del proyecto de desarrollo nacional. Quería también adelantar estas cosas ahora que estamos precisamente aquí en las riberas del Orinoco, en Ciudad Bolívar. Sí, tenemos más compatriotas que se están comunicando. Se trata ahora de la señora. Mariela Pérez desde aquí mismo de Ciudad Bolívar Mariela, buenos días, te escucha el presidente Buenos días, señor presidente Buenos días, Mariela En nombre de todo el pueblo de Ciudad Bolívar le queremos dar la más cordial bienvenida Gracias, Mariela Y le pedimos que por favor no sea la última vez que venga, sino que sea una de muchas De acuerdo, voy a tratar, te prometo que haré el esfuerzo para venir con más frecuencia a Ciudad Bolívar A mí me gusta mucho Ciudad Bolívar nosotros también nos gusta que usted nos acompañe Gracias Mariela, dime Me siento muy contenta de tener la oportunidad de hablar con usted De que se me dé esta oportunidad y de que de verdad sea posible Yo siempre he creído en usted y así muchas personas como yo Gracias, Gracias Mariela, tenemos un ruido, ¿ah? ¿eh? Ajá, ¿aló? Mariela Sí, lo escucho Ah, ahora te oigo mucho mejor Mariela Sí, te estamos oyendo Ahora sí Ok Mi llamada es por lo siguiente Señor Presidente Yo soy egresada De la Universidad de Oriente Yo soy geólogo Y la verdad es que he tratado Por todos los medios De conseguir trabajo He buscado Pero cada vez la situación Se hace más difícil Tú egresaste ¿En qué área Mariela? En el área de geología ¿Cómo? Geología Geología Ah, qué interesante, eres geólogo. Sí. ¿Tienes algún... Bueno, hiciste el pregrado, ¿no? Sí, sí. ¿No has hecho posgrado? No, todavía no. He tenido... Claro, si no has empezado a trabajar, ¿qué vas a hacer posgrado? Imagínate tú qué pregunta sí. te he hecho yo. A... ¿Y hace cuánto saliste, Mariela? Hace ya como un año. ¿sí? ¿Un año? Sí. De aquí mismo, de... De aquí uno, Bolívar. De Bolívar. ¿Y has introducido el currículum, dónde? En algunas instituciones, ¿ya? Sí, sí, he tratado he... Me dir bueno, mira Mariela tú sabes que precisamente aquí le estoy clavando la mirada, ¿sabes a quién? al presidente de PDVSA, el doctor chavaldini que nos anda acompañando, primera vez creo yo, en, que, que yo no sé si en muchos años, un presidente de PDVSA que anda recorriendo sabanas ¿a, a pie, y, y la otra vez lo vi pasando una alambrada como un soldado por debajo, rampando acompañarle, ¿no? buscando terreno porque vamos al desarrollo integral, mira hay un proyecto petrolero muy interesante que ya anunciaremos pronto, pronto al país Mariela y a todos los que nos están oyendo hemos estado trabajando muchísimo estos últimos días eh, revisando, yo estoy revisando con mis equipos, proyecto por proyecto, el de educación el de petróleo, el de aluminio el de agricultura, el del comercio el de industria, todos, todo la directiva de PDVSA hace unos días allá en la casona me, me informó y discutimos el plan de petróleo del año 2000 al 2009, para los próximos 10 años. Y claro que vamos a anunciarlo con detalle en los próximos días. Pero hay planes de exploración, hay planes para incrementar nuestro nivel, ¿cómo se llama Héctor? Nuestro nuestro potencial de producción. El proyecto de gas, mira, ese es un proyecto hermoso y grande para el futuro de Venezuela, como la petroquímica. Yo le voy a pedir a, al, ministro, perdón, al presidente de PDVSA, el doctor chavaldini le voy a dar tu teléfono, él está aquí oyendo, para que te llame y bueno, y te entrevisten y todos estos procedimientos. Y ojalá, Mariela, ojalá, yo no puedo comprometerme porque tú sabes, yo no puedo ordenar así tan fácilmente que te incorporen ahí en PDVSA. No puedo dar esa orden, porque eso tiene sus métodos internos, eh, las necesidades es lo que tiene que, y la capacidad tuya. Pero ojalá eh, puedas incorporarte a alguno de estos equipos eh, para impulsar estos proyectos de gas, de petróleo. ...para los próximos años... ...¿me estás oyendo Mariela? ¿Aló? Sí te escucho. ...sí me oye ¿no? Sí. Bueno Mariela... ...entonces eh, te va a llamar el doctor Chavaldini ...seguramente hoy mismo... ...ah Héctor... ...aquí está el teléfono... ...y mucha suerte Mariela... Y, ...y optimismo y adelante... ...Presidente lo escuchan en Pueblo Guri... ...han llamado de allí... ...y le han mandado saludos... ...ellos quieren también que usted se refiera a ellos... ...y les mande un saludo... Pueblo, Pueblo. ...Pueblo Guri... ...llamaron en Pueblo Guri... ...bueno nosotros vamos para allá... ...como ya lo dije hace unos minutos... ...de aquí después del acto de la Asamblea Constituyente... ...salimos a Pueblo Guri... ...vamos a hacer una inspección... Una, ...una tercera visita... ...en menos de un mes que hacemos a Pueblo Guri... ...allí hay dos mil... damnificados ...que ya no son damnificados... ...están felices, son dignificados... ...y yo quiero agradecer... ...de manera directa, personal y pública... ...al doctor Clemente Escoto y al equipo... ...de la CBG y de Edelka especialmente... ...y también al comando de la guarnición, el general Cericia García... ...y todos los que han trabajado, el comandante Loyo... ...que está allá, ese muchacho con todos esos soldados... ...la Guardia Nacional, el comandante Moreno... que ...es el destacamento que está allá en el Guri... ...se han entregado de lleno, chicos, yo sí soy feliz cuando los veo... ...esos muchachos que yo los vi formarse para la guerra... ...y los enseñé a muchos de ellos al polígono, a Cericia, ¿te acuerdas? ...a ir al polígono, a la ciencia de la guerra... ...y ahora uno los ve en la guerra social... Ayer se lo dije a un capitán que vi por allá en Maturín, alumno mío de hace años, lo llamé y le dije, ¿qué te parece esta guerra? Y me dijo así calladito, estoy feliz, mi comandante, porque esta es la guerra, la guerra es contra el hambre, contra la miseria, contra la corrupción, ahí están esos muchachos junto al pueblo, pueblo y Fuerza Armada unidos, todos en el mismo proyecto bolivariano. Así que iremos para allá, para Guri, y estamos pensando, y ya tenemos un preproyecto, un anteproyecto, quise decir... Porque allí vamos a ser un pueblo, allí hay un potencial agrícola que no es muy alto allí y se puede incrementar. Llegó Navarro, llegó hablando del rey de Roma y el que se asoma, es el ministro de Educación Héctor Navarro. Bienvenido Héctor, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Veniste por el río? Sí, bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, sí. gracias por Pero que está llegando y está hablando. Adelante Héctor, de una vez. Entonces, no se puede aprovechar la propiedad porque... como la iguana dice el ministro de, de salud y de salud o social ¿Tú conoces los chihuires no, los conozco de leo, sí, sí, lo, es que y los los picures conoces los picures de leo es leo. que anoche un picure asustó a un grupo de gente que estábamos estábamos viendo ahí pasa un picure y dijo un ministro bicho <risa> <risa> pensó que era un caimán del orinoco sí, era, un, era un picure y además pequeñito bueno mira bienvenido a Héctor y de todo bienvenido también jesús claro. pérez el ministro de ambiente tenemos mucho trabajo por aquí anoche estuvimos hablando del guri todo lo que es la zona minera bienvenido va a dar un saludo al pueblo de guayana bueno eh, me siento muy contento de estar aquí junto con todo el equipo de gobierno eh, dándole esta la a... El, o sea, ocupándome un poco de la parte ambiental de todos este los proyectos Yo sé que el muy presidente bien. está muy preocupado por eso Haremos todo lo posible para que los proyectos vayan Pero también que se proteja el ambiente Sí, por cierto, chicos, que preocupados estamos Yo anoche estuve viendo tarde eh, algún programa de televisión Un resumen de noticias después del, de la tragedia de Valencia Eso fue una tragedia eh, La derrota al Magallanes Sinceramente, <risa> <risa> <risa> vale Pero fíjate que envasamos dos personas en ese jueguito el jueguito ese de que, que, que después no iban a salir ustedes vieron eso ¿no? el Magallanes no quería salir que después salieron a, como a medianoche salió el Magallanes a jugar el último inning pero le metimos un sutico envasamos un, un, un hombre un, un error ahí cayó un bueno fue un, hit, un flaycito detrás del short cayó base por bola dije ay Dios mío el empate está en home pero hubo dos un, play, un foul play al primera y un play de Melvin Mora el último al Rayfield play corto ahí con un juan Rossi se hubiera empatado el juego bueno, de ilusiones también se vive. Ah, ¿Qué dices, Héctor? Unos cuantos. Unos cuantos peñonazos que ayudaron. Ah, peñonazos también. <risa> Ese es Héctor chavaldini Dale un saludo al pueblo de Guayana, Héctor, el presidente de PDVSA. Bueno, con mucho gusto, presidente. Aprovecho la oportunidad para que estamos para darle soporte a toda esta gente, esta bella gente de Ciudad Guayana, de todo el Estado de Bolívar. Aquí estamos precisamente porque por aquí, por estos lados, comienza el gran desarrollo del, del eje oriental. ...que lo vamos a llevar desde aquí mismo, desde Ciudad Bolívar... ...hasta allá al norte, hasta la isla de Margarita... ...obviamente pasando por Oritupano... ...saludos a... Ah, tú amiga, eres comandante Oritupano, te nombramos usted, ayer comandante del proyecto Oritupano... ...exactamente, soy el comandante y le, ya le digo desde aquí a María la Pérez... ...y me está escuchando que necesito hablar con ella hoy mismo... ...tú la llamas, Necesitamos ¿no? Necesitamos a ese geólogo... ...tú la llamas a, a su teléfono, sí, es en ...enseguida casa. la voy a llamar, tengo el ...de acuerdo, ahí. ¿qué tal si saludamos también Jordani al pueblo de Guayana? ...aquí está el ministro Jordani ingeniero, ¿no? Sino ingeniero social, no soy como ingeniero el doctor social. Gilberto Rodrigo, yo que es médico social. Muy bien. La competencia de quién es humanista de verdad, presidente. Bueno, presidente, muchas gracias. Estamos acá en Guayana para atender a, a la finalización de las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente, pero también reconstituyendo el país. Eh, con la esperanza del Pueblo Guri ¿Puedo hacer un comentario sobre ello? Porque Pero por hay... supuesto Jorge para eso creo... estamos comentario que para que el pueblo Hay varios proyectos Pueblo Guri presidente Pero entonces vamos a ver cuál se impone o sea espero que se imponga el mejor para Venezuela y para el pueblo de Guayana Anoche había dos hasta la hora en que ustedes se fueron a, y a seguir la... discutiendo y a las cuatro de la mañana había cinco proyectos eh. ¡Qué bueno! Ajá. Eso es muy bueno que haya cinco porque si hubiese uno solo sería, el riesgo se, se incrementa de error Veamos los cinco proyectos y lo bueno es que de ahí salga uno. Queremos. Y como aprendimos nosotros en, en Estado Mayor, después que se toma la decisión, todos trabajamos por la decisión. Así es, presidente. Claro, con lealtad, con audacia y con mucha voluntad. ¿Qué tal el ministro de Finanzas, José Rojas, tiene 38 años algo? ¿Cuánto? 40, presidente. Ah, ya cumplió 40. Tenía sí, 38 ya, cuando, raya. cuando lo conocí, ya, llegó a, ya es cuarentón como nosotros. Bueno, José, ¿qué tal? ¿Qué te parece, Guayana? Es que José, como lo tenemos cuidando el tesoro, él se la pasa entre barrotes de oro y anda jipato. Yo le dije, estás hipato, José. Sí, vale, vámonos para que coja sol, vale. Encerrado en las bóvedas del Banco Central, contando los reales que PDVSA le pasa, cuidando los reales, porque eh, en verdad hemos administrado, y ya lo diremos con detalle a partir de la próxima semana, cuando comenzaremos a explicarle al país lo que hemos hecho este año, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer y sobre todo lo que vamos a hacer ahora en el 2000 y en los próximos años. Entonces José Rojas ha sido un factor muy importante a la hora de poner orden, comenzar a poner orden, Dios mío, qué relajo tan grande recibimos nosotros en una cosa que llamaban administración pública. Ahora tiene cara, por lo menos de administración pública, y en eso ha cumplido un gran papel también Giordani, también Chabaldini, también todos, todos el equipo de gobierno, pero José, como ministro al fin de finanzas, pues es como el responsable directo de eso, Así que yo quiero que tú saludes al pueblo de Guayana y de Venezuela, José. Y quiero agradecerle, presidente, la oportunidad de agarrar un poco de sol. ¿Qué te pareció el, el, el bicho de anoche, el picure? Y de conocer nuestra fauna también, el picure. Pero también anoche hacíamos una reflexión que deberíamos traer a nuestros escolares a la represa de Guri, a Macagua, para que veamos los venezolanos hacia dónde debemos ir. La, el cuidar la energía y asignar eficientemente todos esos recursos yo le quiero agradecer y, y decirle que me siento muy contento porque de la, del orden de las finanzas públicas y de la asignación eficiente de la organización del sistema financiero del Estado va a resultar la reconstrucción de este bello país que tenemos sin duda José, muchas gracias, José Rojas el Ministro de Finanzas, bienvenido llegó el Presidente, perdón, llegó el Ministro de Energía y Minas Ala, perdón, Alí Rodríguez Araque eh, Alí, ¿qué tal? ¿Tú conoces mucho esta tierra? ¿Cómo no? Buenos días, Alí, bienvenido eh, No solamente la conozco, la quiero mucho Además es de... Es una esta. tierra, verdad, real, maravillosa Así es, Alí, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Muy bien, por el lado petrolero las cosas van marchando bien Estamos trabajando intensamente en los reglamentos de gas Para salir pronto con las licitaciones. Estamos trabajando intensamente también en los reglamentos de la ley del sector eléctrico que como usted sabe, era uno de los grandes vacíos que existía en el país, un país energético que no tenía una ley del sector eléctrico. Mm -hmm. que ha recibido los elogios ya en eventos internacionales, así que las cosas pues, van marchando bien. Qué bueno, Ali. Ali Rodríguez ha hecho un gran trabajo al frente del Ministerio de Minas, con ese bastón, ustedes lo ven así, pero se mueve entre Bagdad, entre todos estos pueblos y ciudades y países de, de los países, de, de la OPEP fundamentalmente, pero del mundo. Eh, con los mexicanos, con los sauditas, con los iraquíes, los iraníes, bueno, y ahora es cuando se puede decir que Venezuela tiene una estrategia, no solo petrolera, sino una estrategia minera y energética. Ahí, eh, sí vamos a aprobar por el reglamento eléctrico. Hoy está trabajando en equipo todo el día, yo no me pude incorporar porque... Mira, de acuerdo, porque por ahí nos vamos, el desarrollo energético del país, eh, eléctrico y energético en forma general. Así que el proyecto minero también, Ayer anoche estuvimos hablando un poco de eso, ordenar el proyecto minero, los pequeños mineros, dale un, vamos a darle un saludo a los miles y miles de pequeños mineros, esa minería artesanal, la cual conocemos tanto y queremos contribuir a ordenarla, siempre guardando el equilibrio con lo que decía nuestro amigo, y siempre lo dice Jesús Pérez, el ambiente, el respeto al ambiente, al árbol, al río, al agua, al manantial, al, al pajarito, al picure, al indígena, al aborigen, la naturaleza, que es obra de Dios, y tenemos que cuidarla muchísimo. Bienvenido, Ali Ali Rodríguez. Viene también a la clausura de la Asamblea Constituyente. Eh, ¿Qué tal... JJ Montilla, por aquí está eh, el Ministro de Producción y Comercio. JJ es un hombre, yo recuerdo que Fidel Castro quedó muy impresionado, nunca se me olvida que Fidel me dijo, ¿cómo es que se llama este hombre JJ Montilla? ¿Por qué JJ? me preguntó Fidel. Bueno, porque este, <ríe> Fidel me preguntó, pero por, por, por, con otro sentido, JJ. Bueno, Juan de Jesús le dije yo. Porque eh, JJ dio un, hizo una exposición en La Habana sobre el proyecto, igual lo ha hecho en Washington, igual lo ha hecho en París, igual lo ha hecho aquí en, en los llanos de Venezuela, en todas partes el proyecto de desarrollo agrícola es que JJ se sabe al pelo tiene como 40 años estudiando este tema y se sabe al pelo cuántas hectáreas hay regadas cuántas hay por regar cuántos eh, kilocalorías consumimos de no sé qué cosa y cuánto hay que consumir en función del patrón de América Latina y del mundo él se sabe todo eso y además anda trabajando muchísimo ya en la cosa práctica que es el proyecto de desarrollo eh, agrícola comercial industrial y turístico que son los cuatro componentes que están agrupados en el nuevo ministerio de industria eh, de, de producción y comercio es agricultura y oigan bien, a veces uno cree que la agricultura es solo sembrar eh, no, la ganadería es agricultura también la pesca es agricultura son varias ramas de la agricultura todo lo que es agricultura todo lo que es eh, turismo todo lo que es industria, qué, qué gran plan, plan industrial estamos consolidando, y comercio. Todo, todos esos sectores están coordinados por el ministro Montilla. JJ. Sí, es oportuno aprovechar esta ocasión para recordar al pueblo de Venezuela todo, que desde Guayana no solamente tenemos esa extraordinaria riqueza de hidroelectricidad, de aluminio, de hierro, sino que también al sur del Orinoco. Existen 900.000 hectáreas de suelos clase 2 con una extraordinaria vocación agrícola y varios millones de hectáreas de suelos clases 3 y 4 que también pueden ser explotados racionalmente. Tenemos también la mayor riqueza forestal eh, del, del país y una riqueza pesquera que cada vez la vamos a intensificar y eh, racionalizando su, su explotación. Así pues Bolívar, Amazonas y del Tamacuro eh, hacen aportes eh, muy importantes al país. Muchas veces hemos dicho que si Amazonas solamente le aportara a Venezuela el Orinoco, ya con eso le tendríamos una profunda deuda con ese Estado tan preterido en el Bueno, Otavota, muchas gracias. Y estoy seguro que aquí a Guayana llegará el efecto positivo pronto de todo ese proyecto de desarrollo que tú diriges del Ministerio de Producción y de Comercio. Bueno, eh, por aquí nos acompaña también el Ministro de Salud y Desarrollo Social, un caraqueño de la pastora pero que tiene muchos años recorriendo el país desde amazonas hasta no sé más no sé más no sé qué otro sitio no uh -huh. se trata de Gilberto Rodríguez Ochoa anoche tenían esa eh, discusión filosófica de lo que es la ingeniería social, la medicina social etcétera el proyecto social adelante sí, bueno. ministro Gilberto Rodríguez Ochoa Buenos días amigas y amigos radio oyentes. Nosotros tenemos, entre los fines fundamentales para este año, continuar o consolidar la transformación del Ministerio de Salud. Ustedes saben que nació el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y, entre otras acciones, eh, fortalecer el desarrollo social a través del Fondo Único Social. Esto nos permitirá a, a ejecutar programas de generación de empleo, actuar sobre grupos escolares, mantenimiento o multihogares de cuidado diario o ambulatorios de salud, etc lo otro es fortalecer la atención integral en la reambulatoria Nosotros, como ustedes saben la atención en nuestro ambulatorio se ha pervertido eh, la oferta es muy fragmentada para los usuarios y para el pueblo y necesitamos definitivamente sembrar la atención integral a todos los usuarios esto lo vamos a fortalecer con un acuerdo que hicimos con el presidente del seguro social y el ministro del trabajo en reunión con el Vicepresidente de la República, el doctor Isaías Rodríguez, que los ambulatorios del Seguro Social y los ambulatorios de sanidad trabajemos unidos con un solo programa de salud para atender sin discriminación a toda la población. Igualmente, fortalecer nuestra oferta hospitalaria, hay que levantar la mística de muchos trabajadores, desde médicos hasta obreros, mejorar la dotación de insumos, etcétera, y coordinar con los hospitales del seguro donde haya eh, la oferta al pueblo. Por último, seguir mejorando la lucha contra las endemoepidemias, por ejemplo el dengue, la malaria o paludismo y el SIDA. Este es más o menos pues una visión general de lo que tenemos que fortalecer eh, durante este año. Bueno, muy bien. Eh, Ahí también, por supuesto, la salud. La salud... Eh... Y el desarrollo social visto eh, como un solo ente, ¿no? La salud, como decimos, no es solo atender al enfermo, no, no, no. Eso tiene que ser la última fase de un proyecto, de un plan de salud. Un plan de salud social debe ser salud preventiva, evitar enfermedades, mucha pedagogía, mucha educación, mucha educación hace falta y en eso la nueva educación va a cumplir un rol importante. Al mismo tiempo la organización comunitaria El problema de la salud no es solo del médico, ¿no? Es también de usted, madre, ama de casa De usted, padre, de ustedes, los jóvenes Tener conciencia, por ejemplo, del problema del SIDA Que sigue avanzando en el mundo Y ustedes saben, para hablar de ese caso Que hace, hace pocas noches estuvimos hablándolo Hay personas que son portadoras de SIDA Pero no tienen ningún síntoma Y a lo mejor pasan toda la vida, ¿no? O muchos años sin que se le vea ningún síntoma así que ojo pelado ¿no? ojo pelado esas enfermedades, el dengue esta lucha de tapar los pipotes de agua de eliminar, ¿cómo llaman? Los, los criaderos de los zancudos hay que saber las causas de las enfermedades la desnutrición infantil Dios mío, eso es terrible en Venezuela me decía el ministro de salud en el estudio que hicimos hace poco del proyecto una cifra que son horrorosas miren en la mortalidad infantil, por ejemplo, en países de América Latina eh, se ubica entre 6, 7 por mil, eh, 12, 15 por mil, por ahí está. De cada mil niños, así se mide esto, y eso indica mucho el grado de desarrollo de un pueblo. Los niños que nacen sanos, pues, los niños que nacen sanos, que comienzan a crecer entre 0 y un año, ahí se mide el índice. En países como Cuba, por ejemplo, que yo recuerde, el índice de mortalidad infantil es de 6, pongamos 7 por mil, 7 por mil. Es decir, de cada mil niños nacidos en un año, se mueren 7 antes de cumplir el año. Nacidos vivos y sanos. Vivos y sanos. En Venezuela, ¿saben ustedes cuánto es? 23. 23. De cada mil niños nacidos sanos en Venezuela, se mueren 23. con ese grado de desnutrición lo agarra una diarrea y lo mata en un día lo mata o oh, no ministro, cualquier médico lo sabe cualquiera de nosotros lo sabe entonces ese trabajo hay que impulsarlo el rescate de la alimentación de ahí el programa alimentario que es estratégico la producción de alimentos y que todo el mundo tenga acceso al, a un costo adecuado a la alimentación, a la vivienda todo un proyecto de salud salud integral para todos democracia, eso es democracia verdadera y hemos avanzado, claro que muy poquito pero ahí vamos, sabemos hacia dónde vamos pedimos el apoyo de todos los sectores del país porque este no es un problema solo del gobierno la revolución no es del de Chávez ni del gobierno la revolución es de todos los sectores y yo llamo a todos los sectores a que nos sumemos a ello con voluntad, con conciencia con buena fe, con credibilidad, con optimismo los sectores todos los sectores sociales, la sociedad civil, la revolución es social, tienen que participar todos, la empresa privada, la grande, la pequeña, la mediana, los clubs privados, todos los sectores, la educación privada. Todos los sectores, la, la, los poderes locales, los partidos políticos, vamos todos, llegó la hora de una Venezuela nueva, dejemos atrás la Cuarta República, de, dejemos atrás este tiempo negro, este tiempo funesto del que estamos saliendo, estamos amaneciendo en Venezuela a un nuevo siglo, a un nuevo milenio y a una República Bolivariana que precisamente nació aquí en Angostura hace 180 años, casi 181 años. Yo finalmente para despedirme por cuanto tenemos el acto de la asamblea Voy a cumplir con un pedimento que me ha hecho la gente de, de Provea Una carta me hizo llegar Provea yo la voy a leer Ellos me piden expresamente que la lea hoy día 30 de enero A saludos a todos los amigos y compatriotas y ciudadanos Que luchan en Provea en favor de los derechos humanos Una lucha que tiene que ser cada día más auténtica más objetiva en función de la misma lucha. Porque si esa lucha, por alguna razón, yo no digo que sea el caso de Provea, pero si por alguna razón alguien comienza a manipular, esa lucha deja de ser lucha por derechos humanos y se politiza, le llegan ingredientes nefastos y termina de ser lo que debe ser y entonces esa bandera cae también. Que no caiga esa bandera. Yo me pongo a la orden de Provea. Yo me pongo a la orden de todos los luchadores por los derechos humanos, yo soy uno de ellos, para luchar de verdad por los derechos humanos. Estoy a la orden de ellos. Así que, amigos de Provea, eh, gracias por esta carta, por esta comunicación, y voy a cumplir con su pedimento de leerlo acá en Aló, Presidente. Dice así, la fecha no la tengo acá. ¿Cuál es la fecha? La fecha. Llegó esta semana. Llegó el día jueves. Presidente. Llegó esta semana, hace pocos días, Llegó hace vaya. tres días. Ciudadano Hugo Chávez Frías, Presidente de la República presente, de nuestra mayor consideración. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para expresarle nuestro reconocimiento al gesto humanitario de entrevistarse con los familiares de algunas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Estado Vargas, con motivo de la invitación que le formulara la periodista Vanessa Davis. Por otra parte saludamos las declaraciones del Canciller José Vicente Rangel en el sentido de reconocer la existencia de presuntas violaciones de derechos humanos en dicho Estado, así como la ratificación de que son la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo los únicos organismos competentes sobre violaciones a los derechos humanos. La oportunidad también es propicia para reiterarle que el objetivo de la denuncia inicial de Provea en ningún momento tuvo la intención de desmerecer la actuación de la Fuerza Armada Nacional o policial en los operativos de rescate y salvamento de las miles de personas evacuadas en los días de la tragedia que enlutó a todos los habitantes de Venezuela, cosa que reconocemos y valoramos positivamente. No obstante ello, en el medio de esas circunstancias naturales tan terribles, agravadas por la acción vandálica de delincuentes, que no respetaron el dolor ni la angustia de las víctimas de la tragedia, se produjeron violaciones a los derechos humanos que moral y éticamente estábamos obligados a denunciar por el bien de la democracia y de las propias instituciones castrenses y de seguridad. Nuestra conducta desde octubre de 1988 ha sido transparente consecuente e incondicional en la defensa de los derechos humanos de todas las víctimas que han acudido a nosotros, inclusive de los familiares de oficiales involucrados en los sucesos del 4 de febrero de 1992, a quienes acompañamos a las puertas del cuartel San Carlos, junto con el recordado padre Luis María Olazo para garantizar la seguridad e integridad de los detenidos. En estos momentos le informamos que seguimos recopilando información, contactando familiares, ...y procesando las denuncias ante los organismos competentes... ...con la finalidad de que se cumpla la constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...aprobada el pasado 15 de diciembre por la voluntad mayoritaria de los votantes... ...y para que se rompa una tradición de impunidad que nos acompaña... ...desde que iniciamos nuestras labores hace ya más de una década. En este sentido, queremos aprovechar estas líneas para compartir con usted ...la preocupación de constatar que existe una opinión mayoritaria en la sociedad... ...que es contraria a los postulados que en materia de derechos humanos establece la Constitución. Existe un problema común que nos atañe tanto a los ciudadanos como al Estado... ...que muy bien se expresó Lilian Blazer en una carta pública dirigida a su persona. Cito, sé que la población pide seguridad, sé que las noches eran oscuras en Vargas, que reinaba el terror... ...seguramente también entre las fuerzas del orden, y sé que la violencia es difícil de controlar... Sé con dolor que gran parte de la población justifica estas muertes, pero no podemos aceptar la cultura de la muerte. Las soluciones son otras, quizás más difíciles y complejas. Fin de la cita. Por ello, queremos apelar a su voluntad para que desde el Gobierno Nacional se instrumente una campaña educativa e informativa que reivindique una cultura de vida donde los derechos humanos sean el centro de una concepción democrática de la vida, para que más temprano que tarde la población asuma de manera coherente una cultura que deje atrás el autoritarismo y la arbitrariedad. En esa tarea nos encontrará dispuestos a colaborar con nuestros mejores recursos humanos y técnicos que desde ya ponemos a la disposición del organismo que se encargue de tan importante misión. Finalmente queremos solicitarle, tenga bien leer, esta comunicación en el programa a lo Presidente del próximo domingo 30 de enero como una contribución al debate democrático sobre los derechos humanos en Venezuela seguros de contar con su competencia y buena voluntad nos despedimos hasta su próxima oportunidad atentamente Provea, aquí está firmado por Raúl Cubas, coordinador general y Marino Alvarado, coordinador de defensa jurídica bueno Raúl y Marino y a toda la gente de Provea aquí me tienen también a la orden de ustedes para luchar juntos, ustedes saben que estamos aquí precisamente por pensar en el ser humano, estamos aquí precisamente por pensar en la humanidad, en la justicia. En, el, en ese camino nos seguiremos consiguiendo. Eh, lo que sí pido y seguiré pidiendo es, por supuesto, eh, objetividad a todos en las informaciones, tratar de ser justos y de eh, averiguar como estamos averiguando. Por ejemplo, yo eh, fui, sí, y eh, inicialmente invité a todos, yo invité a todos, periodistas o luchadores de defensa de, de, de, por los derechos humanos, todo aquel que tuviera algún indicio, yo me puse a la orden para ir, como dije, aquí mismo en Aló, Presidente, bueno, a la hora que fuese, como fuese, incluso dije que si me querían llevar con los ojos vendados, yo solo yo iba, porque yo no voy a pasar agachado. Yo no voy a quedarme callado, yo no voy a cruzar los brazos cuando se, se trate de la defensa de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos. Estoy obligado a actuar como ciudadano en primer lugar. Y segundo, también en mi condición de Presidente de la República, de Jefe de Gobierno y de Jefe del Estado y de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Venezolana. Estoy obligado a actuar y actuaré sin reserva hasta donde tenga que llegar. Bueno, producto de esto, ustedes saben, yo fui una tarde y hasta la noche con la periodista Vanessa Davis, eh, conversé con algunas personas, tomé nota, ordené una investigación... De todos modos, ahí está la Fiscalía, que son los organismos que deben investigar, si esto puede, debe pasar a un tribunal, debe pasar a un tribunal, la Defensoría de los Derechos Humanos, de los Derechos del Pueblo, eh, nuestra amiga Dilia Parra, por allá me la conseguí, Caraballera, arriba por esos cerros de día, de noche. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, este detalle, amigos de Provea, para que seamos justos, había ya un caballero en una casita muy humilde donde yo estaba esa noche, un caballero... Bueno, que hablaba con aquella, con una con una capacidad de convencimiento, cualquiera que lo hubiese oído. Este, mira, se condolía, casi que hacía llorar a uno ese hombre. Mostraba la mano, que lo habían lo golpeado, dijo que lo había agarrado el ejército y se lo había llevado a palos, a un sitio, que él había visto. Fíjate tú lo, todo lo que decía este hombre. Lástima que yo no cargaba un grabador, porque yo en eso soy muy ingenuo, yo, yo ando eh, haciendo lo que creo, eh? fíjate tú, yo no tengo eso grabado. Lo tiene Vanessa Davis, que estaba grabando todo, ella tiene todo. Claro que publicó una parte nada más. Pero eso no lo ha publicado, fíjate tú. De, de, debería publicarlo. El Nacional debe darle ese, el espacio a eso. E, y todos los medios, para ser justos, equilibrados, ¿ah? ¿eh? Equilibrados. Ese caballero habló, pero bastante. Dijo, pero con detalle, que lo habían golpeado, que lo llevaron a un sitio. Y yo le dije, ¿tú eres capaz de llevarme ya a ese sitio? Sí, vamos. Y fuimos, mira, atravesamos no sé cuántos metros con el barro, tapándonos casi hasta la rodilla, este, hasta un sitio oscuro por allá, con unas linternas. Él dijo que él había visto unas máquinas abriendo un hueco, fíjate tú. Y que el, el ejército llevaba a la gente con la DICIP a un estacionamiento, a un sitio, hay un patio que había como 50 personas, y entonces él dijo que él vio como ametrallaron a la gente, él vio, chico, y el que estaba viendo a ese hombre ahí, cara a cara, rodeado de fiscales, de, de la defensora de los derechos del pueblo, de unas madres llorando ahí, oye, un cuento dramático, chico, yo mismo me espeluqué y, y yo dije, Dios mío, pero vamos allá, mira, casi que busco una pala allí, yo casi que esa noche, pero como a mí no me tocaba, yo dije, no, yo no puedo meter la mano aquí, ...porque van a decir entonces que... ...no, no, yo mejor... ...pero mira, yo no me quería venir del sitio sin, abrir, sin, sin buscar una pala... ...y empezar a abrir un hueco ahí... ...porque la conciencia me late por dentro... ...entonces aquel hombre dijo... ...que él vio como ametrallaron a cinco... ...y después trajeron a dos más... ...y que por fin cuando oscureció... ...porque era, era de tardecita, dice él... ...logró saltar una pared... ...y otra y que lo persiguieron y le echaron tiros pues... ...y él logró escaparse con otro más, un amigo de él... ...dio hasta creo que el nombre del amigo... Y, pero yo le dije, ¿pero tú has vuelto al sitio? No, no, yo no he vuelto, pero yo sé dónde es. Nos llevó hasta allá. Iba la periodista, íbamos como en tres vehículos. Marcamos ahí y le di la orden al general Rincón, comandante del ejército. Le dije, Lucas, coloca vigilancia sobre este sitio. Que nadie toque nada aquí. Mañana el fiscal general... Y se movió el fiscal general. Se movieron fiscales. La Defensoría del Pueblo... Lo, se movieron los bienvenidos el canciller José Vicente Rangel ¿cómo estás José Vicente? ¿Se, ¿se te quitó la fiebre? andaba con fiebre, dale un micrófono ahí para que dé un saludo al pueblo, aunque sea por 30 segundos que estamos ya terminando, bienvenido José Vicente, muchas gracias presidente, saludos a todos, bueno me siento muy complacido de estar acá y te está oyendo muy bien lo que estás diciendo lo comparto integralmente y creo que al cumplir el primer aniversario del gobierno, este es el punto de partida de un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Creo que vamos a salir adelante en el terreno económico, social y político. Eso es todo. Muchas gracias, don Vicente. Siempre tan, como llaman? Tan... Conciso. Preciso? preciso. Y ¿cómo fue que me dijiste una vez, cuando estaba yo preso por teléfono que hablamos, que había que ser muy parco, no? ¿Ah? Lacónico, esa es la palabra que él usa, lacónico, muy lacónico. Bueno, fíjense, eh, aquí estamos ya despidiéndonos, solo terminaba de hacer el comentario. Y termino de, de echar el cuento a aquel. Bueno, al día siguiente fue una máquina con testigos, pero fiscales, los médicos forenses para sacarlo. Él dijo que ahí estaban. Yo vi, me decía, seguro, sí, aquí mismo. Ahí no había absolutamente, bueno, barro, tierra abrieron un hueco como de 4 o 5 metros de profundidad y no había nada en otro sitio, digo esto para que no le quede duda a nadie de que nosotros y yo en primer lugar iremos hasta el fin donde nos digan que este es el hombre que este tenía una seña yo a mí me dijo una señora que había un señor chiquitico bachaco con una eh, cicatriz yo ando buscando a ese hombre yo mismo lo ando buscando, en la fuerza armada me dijo que era un sargento negrito, bachaco o sea con el pelo como el mío, enchurrujado ...y con una cicatriz, yo ando buscando a ese hombre... ...y tengo la lista de todos los oficiales y suboficiales que participaron allá... ...y pedí las fotos de todos y cada uno, y si hay que mostrarle las fotos a esa señora... ...yo se las muestro toditas, pero yo no voy a pasar agachado... ...lo mismo con un funcionario de la DICIP que vieron, de tal o cual seña, de tal tamaño... ...pues también andamos investigando... Todos y cada uno por día y por fecha los que estuvieron allí. Pero pido objetividad. También lanzamos unos buzos por allá a un sitio en el mar donde alguien dijo que habían echado unos cadáveres amarrados con una cadena, unos puentos de esos horribles. Y resulta que los buzos fueron hasta el fondo, hasta un fiscal se lanzó como con un traje de buzo. Y bueno, no consiguieron nada, incluso nosotros recomendamos que traigan buzos más expertos, de los más expertos del mundo y que se metan bajo las piedras, a ver si, si se consigue alguna evidencia. La buscaremos porque estamos decididos a luchar, pero de verdad, esto no es palabrería barata, porque el ser humano es lo más importante después de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. De todos modos, los derechos humanos es un asunto de todos los días. Esos niños desnutridos son producto de la violación de, dere de derechos humanos. Esas personas sin vivienda son producto de la violación de los derechos humanos de manera sistemática, continua y perversa, insensible. Y todos los venezolanos, como dice Provea, y yo contribuyo y contribuiré a ello hasta donde pueda, a elevar el nivel de conciencia de todos. Yo le digo, por ejemplo, a los que tienen mucho dinero, ¿ustedes no ven a los lados? Vean los niños miserables que se mueren de hambre, hagan algo. Ojalá tuviera yo dinero mío para aportar algo de dinero. Los que tienen mucha tierra, 100.000 hectáreas tiene un señor por allá en el llano, ¿qué hace usted con 100.000 hectáreas a estas alturas del mundo? Esa es la edad media. Usted no puede dar la mitad para nosotros hacer un pueblo, o para los campesinos sin tierra. Los que tienen terrenos en las ciudades engordándolo, engordándolos, bueno, no, nosotros no vamos a, no podemos permitir eso, pero hago un llamado a la conciencia de todos. Los médicos que cobran, bueno, y si no le pagan un no sé cuánto, no atienden a una persona, ¿qué es eso? ¿Y la vida? Las clínicas privadas que si no pagan por adelantado no atienden a un moribundo, ¿qué es eso? Los colegios privados y universidades privadas que si el muchacho no paga la cuota lo, lo botan, ¿qué es eso? Ya va, un momentico. Esos no son los derechos humanos de todos los días. La educación, la salud, la alimentación, nuestros hermanos los indígenas que se están muriendo de hambre por todas estas zonas. Ustedes saben cuál es el índice de mortalidad infantil. Ya lo dije, en Venezuela es de los más altos del mundo, 25 por mil. Pero en el Delta Macuro, oigan esto, y esto es horroroso, 30% de los niños se mueren. Esos son los derechos humanos de cada día, que matan silenciosamente. Esos son los derechos humanos Los muchachos sin, sin cupo en las universidades Que entonces tienen que ponerse a deambular A ver cuál es el rumbo de la vida Eso tiene que ser muy triste para un muchacho de 17 años Para una muchacha de 16 años Esos son los derechos humanos Y amigos de Provea y amigos de Venezuela Aquí estamos Yo termino diciendo como Zaratustra Yo bajé de la montaña Porque era muy fácil estar aislado en la montaña Estando en el hogar Estar con los niños Con la nieta estar con la mujer que uno ama, estar con un árbol, con un perro, eso es fácil. Pero yo decidí bajar al valle, como dijo Zaratustra, y no le temo al castigo, ni a la muerte, porque amo a los hombres, estas son palabras de Zaratustra, amo al ser humano. Y si como Cristo hay que dar la vida por el ser humano, aquí estamos. Yo hago un llamado a la conciencia humanista, humanitaria y solidaria de todos los venezolanos, de todas las instituciones del Estado, de las instituciones privadas, de la sociedad civil para que pongamos la vida humana en primer lugar, después de Dios, eso es lo más importante yo diría incluso que eso es sagrado, la vida de un ser humano es sagrada pero la vida integral, la vida integral, educación, salud, vivienda, dignidad, todo, vida, vida en sentido amplio como dijo Bolívar, terminando, felicidad, el mayor grado de felicidad posible mi agenda para esta semana Teresita, no hay tiempo bueno, la informa... de todos modos esta semana cumplimos un año y, de gobierno, y año, un año más del 4 de febrero. Y un también. año más el 4 de febrero, invito para el viernes 4 de febrero en la tarde en la Plaza Caracas a las 5, un acto de masas, 4 de febrero, 8 años de aquella revolución, el inicio de la revolución cívico-militar. Y el 2 de febrero daremos cadena nacional en la noche, motivo del aniversario, y haremos unos actos durante el día, una misa, un panteón una ofrenda en el panteón. Pero sobre todo, el 2 de febrero comenzaremos a hacer anuncios estratégicos de importancia en lo económico, en lo social en lo político, en lo territorial y en lo internacional. Anuncios para el año 2000 y para los años que vienen de la revolución bolivariana. Señores, vamos al acto de fin de sesiones de la histórica y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana. Un abrazo para todos. Hasta aquí, estimados radioescuchas, el programa número 28 de Aló, Presidente, transmitido por el circuito de la Radio Nacional de Venezuela, que le agradece a todas las emisoras hermanas que nos acompañaron. Radio Nacional también agradece al Fondo Único Social, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea Venezolana, a la Guarnición del Estado Bolívar, toda la colaboración que prestaron para la realización de este espacio. Aló, Presidente, se repetirá esta noche a las 9 por la antena popular. 630M y la informativa 1050M y por Radio Nacional Varga 885 fm También queremos agradecer al Colegio Nuestra Señora de las Nieves, a las monjas de la Congregación de Santo Domingo, de la Madre Teresa Tito Garzón y a su Madre Superiora, Sor Dolores Amora, por haber prestado sus instalaciones para la realización de este programa. Este programa desde Ciudad Bolívar y para toda Venezuela trabajamos para ustedes Teresa Maniglia, Roberto Ruiz y Osvaldo Pino, en la dirección de ingeniería Enrique Chiquito y Miguel Villegas, en la coordinación desde Caracas, Alonso Landaeta y Glenda Bustamante. Como moderadores, Juan Barreto y quien les habla, Miguel Ángel Cariel. Gracias Venezuela por su atención y estén atentos porque dentro de pocos minutos estaremos transmitiendo en cadena de radio y televisión el acto de clausura de la Asamblea Nacional Constituyente.